Mi selva no se vende No desangrará mi tierra No me compran sus billetes Tengo miles de hojas verdes Aquí descansa mi ancestro Guardián de la selva mía No profanará su turno. No le pasarás por encima. Y así vivo aquí. Y así soy feliz en la tierra que me ha dado todo para vivir. Y así vivo aquí. Y así soy feliz. Me arrulla el canto del bosque para dormir. Y así vivo aquí.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 no lo maten lentamente, no. Soy guerrero y pelearé. Doy mi vida por la selva. Hermano lejano, venga. No permita que suceda y no. Y así vivo aquí y así soy feliz.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 Es la tierra que me ha dado todo para vivir y así vivo aquí y así soy feliz.